Vamos avanzando. Excelente. ¿Qué es diferente de la letra de cambio, porque la letra de cambio eh, es pura y simple obligación de pago, en cambio, la factura normada. formada. Sí se indica, ¿no? Uno, eh, la relación causal de dónde ha provenido la deuda, y lo otro también le da un derecho de prenda sobre la mercadería que se han aceptado y no se han cancelado. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre la factura conformada? Porque ya pasamos a la siguiente figura. Más, Disculpe que, que, que, que, sí, la... ¿Dónde lo consigo esa factura conformada? Eh, usted puede eh, o crea un formato o encuentra usted en internet, en, en, en la web, una un modelo de factura conformada. Mm, yo tengo el diseño, digamos, el formato comercial. te es diseñador. Ya, ya. Yo, digo, o sea, para, yo generalmente saco autorización de la SINAL, pues registrado con la SINAC, pero para... Eh, ¿De dónde? O sea, me pregunté de dónde la consigo el, el, formato? el... formato? No, la autorización... No, no requiere autorización. No requiere autorización, es internamente. Digamos, si yo le encargo, eh, don Nilton, necesito usted que me haga tal formato, de tal factura conformada, no necesita que la autorice nada. Ah, sí. Nada más, es un documento comercial, como si, le, le, como si una empresa le encargara que haga formato de letra de cambio. No necesita obligación de nada. Sí, pues es interno, pero, pero, ah, sí. ¿El ¿sí? formato de dónde podría ser? ¿Un ejemplo? Uno, A ver, déjame. ¿Perdón? Ahí sí, en la Uf, clase, doctor, usted ha presentado uno, el de las partes. Claro, aquí hay uno, justo que si puedo encontrar otro un poco más claro para compartirlo. Víctor, una pregunta. Sí. Una factura comercial puede hacerse a 30, 60 o 90 días, ¿verdad? plazo. Y una factura conformada también, pero tiene más garantía, porque es un título de valor, ¿verdad? Así es. Mientras que una factura comercial sí acredita la deuda, sino la, si usted no la ha cancelado, ¿no? Pero hay que probar que no le pagó. En cambio, una factura conformada ya prácticamente... La, eh, la aceptación de la mercadería implica aceptar, pues, todo el, con todo lo que está contenido en, el propio, eh, en la propia factura. ¿no? A ver, déjenme ver si aquí tengo una factura conformada a la que Déjenme ver si la podemos... No, no es esta. Acá. Una que esté bonita así para que esté No, no no lo encuentro a ver si las encuentro y las, las pongo por, por WhatsApp bien entonces cerrando ya nuestra jornada de hoy tenemos esta otra eh, figura que es el certificado de bancario de depósito bancario ¿no? eh, Muchos de nosotros aprendimos a ahorrar bajo, con esta modalidad, ¿no? Teníamos, digamos, como habíamos comprado una platita y pues, lo llevábamos al, a un banco y lo depositábamos pues, a 90, 180 o 365, 360 días para que este, nos genere un depósito mayor al de ahorro. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Este tipo bancario de moneda extranjera o nacional. Bien, ¿desde cuándo se regula el certificado eh, de depósito bancario? Eh, encontramos que aparece eh, con el decreto de ley 18275, ¿no? Que regula los giros en moneda extranjera. Posteriormente se despide otro decreto ley, el 22038. Eh, que libera, pues, el mercado cambiario en su época y crea la denominación de certificados bancarios en moneda extranjera, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere? A depósitos, ¿no? A largo plazo, eh, con el pago de un interés mayor al de un de depósito de ahorro común y respecto al cual la entidad bancaria emitía un certificado, un título, ¿no? Eh, eh, Acreditaba pues la propiedad de ese dinero depositado. Bien, entonces podemos indicar que el eh, certificado bancario es un título de valor en moneda extranjera o moneda nacional emitido por una empresa bancaria. ¿no? El respaldo de la entrega de dinero en moneda extranjera y moneda nacional. ¿no? Lo ideal es que este certificado, ¿no? eh, uno, pro, eh, procure al dueño del dinero una adecuada rentabilidad y lo otro es una inmediata liquidez al momento de su vencimiento. Los plazos... Puede ser de 30 a 360 días. ¿Quiénes intervienen para emitir un certificado de depósito bancario? El emisor, que es una empresa de integración financiero, El beneficiario o tenedor, que es el, la persona o el depositante originario o el que ha adquirido por el dos. Y también puede haber garante, endosante, endosatario. La presa jurídica, el certificado bancario, es un título de valor nominado, los alcances están terminados en el propio documento. Tiene, por finalidad, las empresas de sistemas financieros puedan obtener pues financiamiento mediante la captación de fondos públicos y a través y dar seguridad a través de los, de los certificados que se entrega a la persona. Requisitos formales. Debe contener la denominación de certificado bancario, La norma dice que puede emitirse el portador, pero no se recomienda. Tiene que emitirse a la orden. Y del importe debe indicarse, pues, expresando la moneda, en, moneda nacional, dólares americanos u otra. El plazo de vigencia del, del título ¿no? Eh, no, puede ser, no puede ser mayor a 360 días, ¿no? Asimismo, debe indicarse si de el plazo de renovable o no, no, Lugar de pago, la plaza calidad donde se hará el pago. Condiciones de su redención anticipada, si fuera posible, ¿no? Y como un certificado de depósito bancario puede estar a 360 días, pero si la persona lo necesita, pues, al, en el mes 3 del año que está, del año de duración eh, ¿podría pedir la redención? sí sí puede pedir la redención pero le va a castigar el pago de interés ¿no? nombre la empresa emisora y firma del representante ¿no? eh, se recomienda que los certificados bancarios se emitan en papel de seguridad por seguridad e intangibilidad del documento si son eh, certificados en moneda extranjera el importe no debe ser menor a mil dólares americanos. Y si es en moneda nacional, no puede ser menor a mil soles. El certificado de depósito bancario solo vence a fecha fija No hay otra modalidad de vencimiento. Pueden ser renovados, si así lo han previsto, señalado expresamente en el documento. El certificado bancario es el portador su transferencia opera por entrega o tradición si fuera la orden requerirá el el endoso puede transferirse en forma privada o a través de mecanismos centralizados como rueda de votos. señor Mesa profesor, estamos hablando también de los bonos bancarios también? ¿es un sinónimo o no? no, no, no, no. Este es un certificado bancario este es el que digamos, vamos al banco y le digo, quiero depositar mi plata por 360 días. Ok, señor, hace el depósito del dinero y te dan un comprobante, ¿no? Ese es el dedicado bancario. Es como si fuera un depósito de plazo fijo. Es un depósito de plazo fijo, ese es. Con depósito de plazo fijo le tienen que entregar un certificado bancario. Bien, aunque es raro, ¿no? Salvo que la, la, la institución, pues, haya sido cerrada por la SBS, la intervenida intervenido y cerrada, eh, los certificados de depósitos suelen pagarse, ¿no? Pero digamos, en el peor escenario, que una empresa sea intervenida, ¿no? eh, Se podrá iniciar una acción cambiaria, ¿no? Para la cobranza de este documento. ¿no? El certificado tiene mérito ejecutivo, no requiere protesto ni formalidad sustitutoria. Eh, por lo tanto, el tenedor puede ejercer la iniciación, basta que acredite el vencimiento del plazo y el no pago. Este es un modelo certificado de depósito. Aquí está la fecha de emisión, el monto y los intereses. Y bien, se acabó la clase larga de hoy. Interesante, <ríe> Sí. Eh, temas, bastante temas, profesora. Eh, lo que pasa es que el sílabus lo indicaba que hoy día teníamos que hablar eh, básicamente del certificado de depósito, que nosotros hemos visto. El certificado de depósito, hemos visto guarda, hemos visto factura conformada, que no lo ponen en el sílabus, no sé por qué. Y también el certificado bancario que es algo que eh, lo usamos pero poco lo conocemos factura Doctor, comercial el, sí la lo de lo que habla de esa factura eso sí la puesto en la lectura de, de la clase de hoy está sí también hemos puesto lecturas de la clase para que ampliemos lo que lo que hemos revisado no y, y cuáles son las diferencias y ventajas de cada cual bien ahí les he, hay una, un, una práctica complementaria de la semana pasada ¿No? ahora le estoy dejando solamente cuatro casitos eh, sí, este, sí, efectivamente Martín no, o sea, no, no se conoce el, el, la factura conformada ¿no? es una figura que se incorporó recién en, el, en esta ley el título de títulos valores pero las personas no lo utilizan ¿no? y sí es una ventaja para aplicar ¿no? realmente es, eh, no es nada complicado ¿No? Y puede ahorrarnos por muchos dolores de cabeza. ¿Sí, señor Walter? Son tres, profesor, tres preguntas. Tres, sí, ¿no? Y tres, porque justamente como la noche está avanzada, necesitamos tres preguntas. Bien. Entonces, ¿sí, te, Nancy? Dígame. Profesor, se pasa, profesor. ¿Por qué? Porque debería dejarnos un tema, nomás, pues trabajamos duro nosotros. Uno no, no, bastante. son solo tres. solo tres casitos, nomás. Nada más, no Ah, ya. Bien. Nancy, dígame. Eh, buenas noches, doctor. Este, una pregunta. Esta sí. factura comercial es la única que se puede utilizar para factoring, ¿no es cierto? Claro, para factoring es la factura comercial. Ya, y segunda pregunta. Estos depósitos, estos certificados de depósitos, son los que pagan más, intereses más altos, ¿no? Que eh, lo normal en los bancos, ¿no? Claro, porque digamos, eh, el TUR. Le aseguras al banco de que no lo vas a utilizar en, un periodo, en el periodo pactado. ¿no? Entonces, esto implica que el banco remunere mayores intereses. ¿no? Pero, digamos, pero ¿cuál es? Si usted tiene una necesidad y necesita sacar el certificado, eh, lo que le van a hacer es solamente le van a pagar intereses por el periodo que estuvo. ¿no? Pero sí, el sistema financiero asegura que usted. Eh, máximo pueden demorar pues, 24 horas en redimir su certificado. Ya, sí, oh, gracias, doctor. Listo. Bien, eh, señor Salazar. Sí, profesor. una pregunta, profesor. Sí. A, si bien es cierto uno tiene un depósito bancario, ¿no? este, si hubiese intervenido por la banca, seguro, ¿no? este, cuando dice la banca de seguros, si eh, hubiese problemas en el banco, hay un seguro. ¿Hasta qué, hasta qué, hasta qué monto tope garantiza de seguro con relación a nuestro depósito, por decirlo? Yeah. Lo que usted se refiere es al fondo de seguro de depósito. Sí, sí, exacto. Yeah. El fondo de seguro de depósito es una figura, digamos, relativamente nueva en el Perú. Y se dio, pues, justamente por... Eh, a finales de los 90, se dio, pues, una... Eh, surgieron muchas entidades financieras, las mismas pues que este, hicieron pues no muy buena práctica con el dinero pues de los eh, de los ahorristas, ¿no? entonces a partir de ahí se crea eh, un fondo que todas las empresas sistema financiero eh, abona, ¿no? y digamos qué es lo que es, lo que implica este Fondo de Seguro de depósito que si una entidad financiera, eh, digamos, es cerrada o intervenida por la SBS, eh, nos van a pagar hasta un máximo inmediatamente nos devuelven hasta un máximo de, digamos, para este mes de junio a agosto de 2022, 121.910 soles. ¿Qué significa eso? Si yo tengo 20.000 soles, me dan 20.000 soles. Si tengo 80.000 soles me da mis 80 mil soles. Si tengo 130 mil soles, me da mis 121,910 soles. Si tengo un millón de soles, me devuelve inmediatamente 121,910 soles. Ese es el tope máximo. Sí. Gracias, Presidente. Y la diferencia, cuando lo cobro, me voy a la cola, el término del proceso. Porque está dirigido justamente al pequeño ahorro. Entonces, eh, se indexa cada tres meses el, el fondo, ¿no? eh, digamos, se actualiza. Entonces, para este mes eh, de junio a agosto, ese periodo, está fijado en 121.910 dólares. ¿no? Obviamente, ustedes y yo aspiramos a nunca tener que necesitar este fondo de seguro de depósito, porque eso implicaría que, el sistema, pues, está de, ¿no? entonces Menos mal, ¿no? las últimas intervenciones que han habido han sido muy pocas y ha sido muy rápida. Aquí en ICA, la caja de de Luren estaba con algunos problemas que le daba la tos, finalmente, intervino la SBS y, y preguntó quién se puede hacer cargo, viendo la caja de equipa, y tomó como cargo. No cerró un solo día. Solo cambió de administración. Porque esa es la idea. ¿no? Porque si es que te da situaciones, puede que cierren una institución financiera y que haya pánico, este, no es bueno para el sistema porque la gente comienza a ir a los bancos a sacar su plata. Y eso, el que, el que haya pánico financiero y la gente, pues, atosigue una de las agencias bancarias, las quiebra. ¿Por qué? porque el dinero no está el dinero físicamente en las instituciones financieras si alguien tiene por ahí depositó 5 millones de dólares y se va a la agencia del banco de crédito puede de la punta callada este banco no tiene ¿no? por la cantidad y qué es lo que va a pasar cuando no le paguen la gente va a comenzar a reclamar y van a ir corriendo en tropel ¿no? a todas las agencias y finalmente pues puede haber un problema yo me acuerdo que hace algunos años, el banco de Scotiabank que antes era Banco Vice, y antes de Banco Vice era, pues, eh, perdón, era Vice Sudamedes y antes de Banco Vice. Y una oportunidad, eh, hubo una, este, no por internet, sino un, un, un diario, indicaron pues, que en tal agencia del Banco Vice no habían pagado, no estaban pagando los cheques. Y en horas. Todas las agencias comenzó a llenarse de público queriendo sacar su dinero. Tuvo que salir la SBS, a la radio, a la televisión, a decir que había sido una falsa alarma, que no había sido un hecho y que calma, se calmen, se calmen, se calmen. Porque duraba una hora más y quebraban la institución. Porque vaciaban el dinero y no solamente era eso, sino cuando la gente comenzaba a reclamar que no le paga, uff, el pago, no solamente se prendía la mecha para uno, sino para todas las empresas. Entonces, y tanto así que está uh, el invertir rumores sobre ¿no? el, la debilidad del sistema financiero, lo que se llama el delito de pánico financiero. Está considerado en, la, en el Código Penal como delito. Bien, señores, señoritas, milagros, díganme. Doctor, buenas noches. Doctor, disculpe, ¿nos puede dejar un ejemplo de factura conformada, por favor? ¿O lo vamos a encontrar online? Eh, les, les voy a compartir la diapositiva y ahí hay un ejemplo. Gracias. Sí. Ah, son ocho grupos, ¿no? ¿Eran ocho grupos? Correcto. Sí, ya, entonces vamos a dejar que se formen los ocho grupos y les voy a compartir la diapositiva de hoy, excepcionalmente en el WhatsApp, igualmente lo voy a colgar en la plataforma. Bien, entonces, ahí le dejo las alas. ¿Cuándo tenemos plazo para presentar el trabajo? Hasta mañana, mediodía. Mañana, mediodía. Desde la noche, dice. Ah, sí, así, ah, sí, mañana, día de la noche, cierro. Les vamos a colgar mientras se une a su grupo. Sala 1, por favor. Sala 1, okay, sí, por favor. Ya. Sala 1. Sala 1, listo. Sala 2, por favor, doctor Tikiakuri. Ok, don Raúl, sala 2. ¿Alguien más para apoyarlo? Son las siete, doctor. El Valerio, ¿no? Así es. Listo, son las siete. Ya está. No, ya, ya, ya. Habría que buscar ah. en todo caso una factura en blanco. En blanco, ¿no? O hacerse una. Primera, segunda, tercera, cuota. Debe haber uno en blanco, hay que buscar. Ya, vamos a Hoy día es. Y, yo, causales causales pura, y pura, causales causales que puedo apoyar? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo... Chicos, ¿cómo hay hacemos? Que, hay que buscar este, un modelo de factura conformada. ¿Mónica? ¿Un modelo de factura de... conformada? Ajá. Ok. No sé quién es por la factura. ya Dime, sí, Ya para desarrollar. ¿De dónde comenzamos? Don Guillermo. Estamos buscando el modelo Hola, de estamos, factura. Estamos buscando, pero mi internet está que se quiere colgar. ¿Qué pesado está ¿Un modelo de factura conformada? Sí, uh -huh. estamos Creo que sí, que Guillermo lo... la vamos buscando, a mostrar. Buscando, podemos entrar en terreno a buscar. En blanco. ¿Y tí, alguien, tiene, ¿Alguien tiene pagaré? ¿Alguien tiene pagaré por si acaso? Porque todo se es por pagaré. Acá hay en blanco, mira, a ver. Venga, André, pero va para bajarla. <ríe> Nada, ahí. Ojalá que diga todo Guillermo, ¿tú no tienes, este, cómo se llama? ¿Los pagarés en blanco? ¿Los cuáles? ¿Los pagarés. ¿Vas avanzando? Si no, yo creo la factura en el Excel. Sí, acá te encontré, pero ojalá que se abra para bajar la factura en blanco. está lindo, mi internet se me quiere cobrar. O sea, uno grupo a ver si ese, puede ser ese modelo? ¿No has podido descargar para imprimir o para rellenar? Para rellenar está. Sí, sí, sí. Eso se puede rellenar a mano, necesariamente tiene que ser la computadora. No lo pagaré, se puede, pues, rellenar a mano, pero como es la factura conformada. También, mi amor, cualquier factura se puede hacer a mano. Claro. Este...